Recuerdo cuando todavía estaba en el colegio y tenía prácticamente todo el día libre para invertirlo en el computador. Uno de mis videojuegos favoritos por la época era Mega Man X8, me parecía bastante interesante y después de invertirle unas horas, no muy complicado. Sin embargo, recuerdo con frustración una de las partes con las que más moría de pequeño, esa infame sección de los bloques con espinas del nivel de Gravity Antonio. me costaba y me enojaba tanto, que terminaba pegándome en las piernas Para introducirlos en esta reseña, me gustaría que pensaran en la parte más frustrante que hayan jugado de cualquier videojuego ¿Listo? Bueno, justo así se sentirán cuando jueguen Vivid Esta cosa que ven en pantalla se llama Vivid y está diseñado para causarle dolor de cabeza a todo aquel mortal que se atreva a jugarlo. El juego está desarrollado por un pequeño grupo llamado The abouts y, de acuerdo con su página web, fue lanzado el 1 de noviembre del 2010. Es visualmente muy simple. Es un juego bidimensional con un contraste entre un eterno fondo negro y elementos blancos y rojos. En Vivid nos ponemos en los zapatos de Burt, una persona con algunos problemas, quien se encuentra participando como conejillo de indias probando una droga experimental que cambia la manera en la que Burt, y de paso nosotros vemos el juego. La historia se desarrolla en niveles, siendo cada uno un día diferente en el tratamiento de Burt. A medida de que avanza el tiempo, el personaje se va haciendo más difícil de controlar Esto, debido a que la droga que toma lo hace distorsionar la realidad Mientras nos da a nosotros la sensación de perder el control sobre él Para muestra un botón, en el segundo día la pantalla empieza a sacudirse Y en el tercero, la cámara se acerca tanto al personaje Que será prácticamente imposible ver hacia dónde nos dirigimos Y es justamente ahí donde recae la dificultad de Vivid El juego es sumamente traicionero Obliga el jugador a esforzarse para acostumbrarse a la mecánica de cada nivel, lo cual se traduce en muchísimas muertes antes de poder avanzar. Los controles de juego son bastante simples. Bert se mueve como nuestro personaje de plataformas promedio, con el típico control de movimiento lateral y el aún más típico botón de salto. Cada vez que termina un día dentro del juego, se nos muestra en pantalla una conversación con el médico. Dicha conversación mantiene las modificaciones visuales del nivel en cuestión, por lo tanto, llega a ser bastante difícil entender lo que nos dicen. Musicalmente, el juego nos ofrece temas que podría describir como generadores de migraña. Estos, junto a los efectos de sonido tipo televisor desintonizado, realmente pusieron a prueba mi paciencia. El tema principal, se repite en todos los niveles con ligeras modificaciones de acuerdo al efecto visual de cada día y puedo asegurar que el tiempo que lo escuchas es directamente proporcional a la frustración que genera En conclusión, si quieren poner a prueba su control del estrés y tienen algún tiempo libre, jueguen Vivid No creo que se arrepientan, yo me entretuve mientras duró de alguna manera lo veo como una analogía para la vida adulta, aparentemente sencilla, pero llena de obstáculos, uno tras otro.